Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente. Vamos a clausurar este encuentro. Empieza hablando el, el embajador José Felipe eh, Moraes Cabral. Bueno, gracias. Um, bueno, yo no, no tengo mucho para decir. Yo creo que todo eh, fue dicho ya, pero eh, no os voy a torturar con mi castellano muy malo. Eh, y sigo en portugués. Bueno. Uh, ouvimos, uh, partilhámos durante este dia e meio, um conjunto muito importante de reflexões, de experiências, de testemunhos, de ideias, de pequenas coisas práticas que são extremamente úteis uh, uh, no exercício das responsabilidades uh, que assumimos. Uh, partilhámos também visões, ou visões, aliás, bastante emotivas e muito muito ricas em termos, em termos humanos, uh, e acho que é isso o objetivo e a função destes encontros, que nos últimos 18 anos, de dois em dois anos, mais ou menos, enfim, tivemos um atraso devido à pandemia, nos reúne os gestores uh, do património um, mundial, universal, uh, deste espaço que é comum, que é a Península Ibérica de modo que, do ponto de vista dos resultados, acho que foi um encontro muito rico e muito útil e que deixou marcas importantes e pistas importantes para seguir no futuro. Nesse futuro que, para nós, assume uma tarefa fundamental que é a preservação do nosso património. Mas, como vimos, em às vezes explicitamente, outras vezes em filigrana, uh, e é a minha percepção pessoal, nunca o património esteve tão ameaçado como está hoje. E uh, há uh, ameaças que não são uh, imediatamente evidentes, mas são muito perversas. E eu reporto-me ao que disse Dom Alfredo Pérez de Arminhane, que é um grande senhor, tem uma grande experiência, destas questões quando falou da Convenção de 1972, de que celebramos os 50 anos. Ora, é preciso que se diga que a Convenção está em crise. Ou melhor dizendo, que os instrumentos para prosseguir o que é o objetivo fundamental da Convenção que é a proteção de património, estão em crise. Estão em crise por dinâmicas várias, não vou entrar em pormenores, mas aquilo é que aqui o Alfredo alertou que tem a ver com a alteração dos critérios de designação da de, de, de classificação como património mundial, quer dizer, o abandono do, do, do, do valor excepcional do universal, é uma coisa extremamente perversa e que destruirá a prazo a convenção como poderá destruir a prazo a convenção, as próprias dinâmicas e isso sou, sou testemunha porque fui membro durante quatro anos do Comitê do Património as próprias dinâmicas e a politização crescente não só a politização mas a utilização de meios menos legítimos ou menos morais para conseguir a classificação de certos bens e há países que beneficiam de uma, situações financeiras muito confortáveis que não hesitam em recorrer a esse meio para conseguir os seus objetivos. De modo que temos este, isto daria, como dizia o Alfredo, para um, para um seminário por si, por si mesmo. Mas voltemos então agora às responsabilidades mais diretas com que nos confrontamos todos os e dizia eu que nunca o património esteve também, dessa perspectiva, de tão ameaçado. Temos as ameaças tradicionais, a tensão entre desenvolvimento económico e preservação do património, da sua autenticidade, da sua integridade, é uma questão conhecida. Eu só posso lamentar que prevaleça uma perspectiva Economicista, por si, sem mais, que não atente ao valor intrínseco que todo o património detém. E que ignore também outras possibilidades de utilização do património em termos também de desenvolvimento económico e social. A estes, temos isso, temos depois tudo o que vocês sabem como ninguém: a gestão dos públicos, os itinerários, o vandalismo, tudo isso. Agora temos para mais Covid, e tivemos aqui experiências e testemunhos muito importantes, e maneira e a demonstração de que isto também não tem que ser uh, um incitamento à, à depressão, nem à, a nem a ficarmos de braços cruzados. Quer dizer, há maneiras de tentar, uh, num, como se diz em mau português, dar-lhe a volta. Quer dizer, há, há, há outro tipo de, de lógicas, de atividades que podemos encontrar, mesmo uh, nestas uh, condições temos obviamente o, as alterações climáticas que têm um efeito extremamente destruidor e já temos exemplos muito concretos uh, desse, desses efeitos e depois vimos acabamos na maneira de como é que podemos garantir ou que, qual será a melhor via para garantir a preservação do valor universal excepcional destes bens. E aí, uh, o elemento incontornável e decisivo são, de facto, os planos de gestão. Não tenho sobre isso a mínima dúvida. Uh, lamento que alguns monumentos, alguns inscritos na lista do património universal, alguns centros históricos, uh, não tenham ainda planos de gestão. É, é urgente uh, que os elaborem, porque face a estas ameaças sem um bom plano de gestão não chegaremos a lado nenhum. E o que é que é preciso nesse plano de gestão? É uma coisa que foi aqui tocada e que é extremamente importante quanto a mim, que é a participação e a adesão das populações. Não há melhor defensor do de, de, de valor universal excepcional de um bem do que aqueles que percebem que dele beneficiam. De modo que há também aqui um trabalho pedagógico a fazer em termos da adesão e da consolidação da adesão das populações. Eles são os meios, melhores defesas e os mais serão os mais empenhados na, na preservação desse valor único. E termino. Uh, um, e depois há sempre aquilo que também passou. Uh, às vezes em filigrana, outras vezes de modo aberto, é preciso, como se diz em espanhol basta é? <risos> é e que, é, é que não há ilusões, não há que haver ilusões sem meios financeiros e também sem meios humanos é preciso que se diga uh, e, e os nossos países uh, sobretudo aqueles que submergiram na vaga do liberalismo ao trance, uh, que fez caminho uh, por esta Europa fora Uh, com a redução em que o Estado, e os, o aparelho do Estado e os funcionários do Estado foram designados como inimigos a abater, uh, o que levou a uma redução uh, extremamente radical dos meios humanos à disposição uh, da, da, da, da República não é? Da, do, para garantir uh, o funcionamento das nossas sociedades democráticas, É preciso dizer que são precisos meios humanos e são precisos meios financeiros. E que sem isso, isto é um trabalho destinado a um fim muito, muito lamentável. Muito, mais uma vez, muito obrigado a todos. Acho que foi uma excelente reunião. Esperamos-vos em Portugal, Rita, dentro de dois anos, não é? Não sei bem onde, veremos. Temos uma reunião da nossa própria rede do património ainda este mês uh, e ah, no próximo mês então uh, uh, e e vamos no Douro que é também um elemento de união entre Portugal e Espanha entre Sória e Porto não é uh, um, com algum não Ribeira del Duero mas a versão do outro lado uh, uh, vamos então decidir do, do local muitos parabéns e muito obrigado a todos Gracias, embajador. Bueno, con esto vamos a dar por concluido este octavo encuentro ibérico de gestores de Patrimonio Mundial, que, como dije cuando inauguramos, es un encuentro especial eh, por varios motivos. El primero es porque nos volvemos eh, a ver las caras, nos volvemos a encontrar de manera presencial y, además... Efectivamente, al no llevar mascarilla nos hemos vuelto a ver las caras. Os debo confesar que cuando he llegado he visto a Elsa llevar y digo «Anda, no ha venido Elsa». Y claro, luego digo «Sí, sí, sí, es que es Elsa». Pero yo, claro, llevaba dos años viéndola con mascarilla me parecía otra persona. Por otro lado, no es que cambiamos mucho con mascarilla y sin mascarilla. Por otro lado, eh, estamos celebrando el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial eh, yo creo que ha sido un buen momento para, bueno, reflexionar eh, sobre lo que ha pasado hasta ahora, ver cuál puede ser el futuro, ver cuáles son nuestros retos. Además, en este encuentro estamos celebrando el 20 aniversario de la declaración de, de Aranjuez eh, como, pa, eh, como patrimonio mundial, que como sabemos es el primer paisaje cultural que se declara en España. Claro, María del Pozo eh, no, nos da envidia como eh, el amor que pone a la gestión, el impulso que se hace aquí en Aranjuez de, de la gestión de Aranjuez como patrimonio mundial, eh, la verdad que ha sido muy inspirador y, además, en un sitio tan bonito, nos gustaría quedarnos el fin de semana eh, aquí en Aranjuez. Eh, eh, lo que ha quedado claro, en, eh, yo creo, en estos dos días, es que eh, este encuentro ibérico se consolida, eh, además, cada vez más como un lugar, un foro de intercambio y también de aprendizaje. La palabra aprender se ha repetido muchísimo en estos dos días, tomando café, lo, lo comentábamos con las compañeras de Patrimonio Nacional. Francamente, el, hemos aprendido mucho de todos y de, de, de, todos, de todas las ponencias. De hecho, eh, bueno, he tomado tantas notas que me va a salir un poco deslavazado. Pero lo que voy a contar ahora, pero eh, se han tocado temas importantísimos, además de una manera muy solvente. Sabéis que eh, estamos grabando el encuentro, con lo cual luego en, en YouTube eh, podremos repasarlo, porque verdaderamente se han dicho cosas eh, súper importantes. Eh, o sea que uno, yo lo que lo primero eh, para lo que sirve este encuentro es para aprender. La palabra, ya os digo, aprendizaje, ha salido eh, en ponencias, en las conversaciones de café, en, en las comidas. Con lo cual, ya por, solamente por eso tenemos que, que felicitarnos. Eh, empezamos muy bien eh, ayer el encuentro con la ponencia, como ha citado el embajador, de Alfredo Pérez de Armiñán, porque, como estamos celebrando el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, nadie mejor que él para contarnos cómo estamos, de dónde venimos, cuáles son los retos de futuro, que sabemos que las convenciones tienen amenazas. Entonces, yo creo que ya empezamos aprendiendo mucho en, esas, en, en, bueno, en esa primera ponencia. Perdonadme, como bueno tengo tantas notas, seguro que hay alguna ponencia que no cito o algún ponente que no cito, porque de, de verdad que habría que citar a todo el mundo, porque ha sido no es que todo… pero eh, impresionantemente interesante. Eh, eh, sabemos, como gestores que somos del patrimonio mundial, que nos enfrentamos a, a desafíos, desafíos difíciles. Pues, por supuesto, el COVID-19, la pandemia, que ha, ha sido muy bien tratada por di muy diversos ponentes, por José Soares, Ana María Santorum, eh, Sonia Filipe, eh, Jesús Cotorro, eh, Soledad Sáenz eh, Chiquito, Lorena Sánchez… Bueno, eh, hay muchos ponentes que han hablado de la pandemia. Yo creo que ya con, eh, todos tenemos una visión un poco positiva, creemos que hemos aprendido, bueno, muy negativa de la pandemia, pero positiva en el sentido de que nos ha eh, permitido aprender cosas y vemos un futuro esperanzador ya bastante cerca, y luego, por supuesto, el, el problema que tenemos del cambio climático, como muy bien lo ha contado eh, Paulo Olivera la despoblación en el tema del medio rural, los nuevos conflictos, que no podemos olvidar eh, la situación en la, que está, en la que está el mundo en estos momentos. El problema tan grande que tenemos, eh, como, eh, um, como citaba Antonio Nicolau, en la dicotomía eh, ciudad moderna. Patrimonio. El problema que, que nos crean, la, o sea, no podemos quedarnos atrás, pero el problema que está creando en el patrimonio las energías renovables, eh, no, por supuesto no podemos negarnos al progreso, eh, pero eh, tenemos que trabajar con él para que ese progreso no, no se coma eh, al patrimonio. Se ha citado hoy, eh, ayer y hoy, se ha citado muchísimo la palabra recurso, in, recursos, inversión, dinero, también el embajador lo ha citado. No podemos obviar que, que para el patrimonio, como para todo, tenemos que contar con ello. Y eh, de todos, eh, junto con los retos que son nuevos, tenemos los retos habituales, que, que son también muchos, eh, gestionando el patrimonio, porque, claro… Eh, eh, tenemos eh, la conservación, que no hay suficiente dinero ni recursos, tenemos la divulgación, ha sido muy interesante eh, lo importante que es la, la, la divulgación y que el patrimonio sea del ciudadano, como nos explicaba eh, ayer eh, Ricardo Rodríguez, que eh, además, bueno, algo que me he olvidado decir es que no solamente estamos aprendiendo mucho en este Encuentro, sino que también eh, que lo que está muy bien, nos reímos, porque Ricardo Rodríguez nos ha hecho reír con la ropa tendida y en la, en la distinta visión de un brasileño y de un japonés ante la misma ropa. O sea, ahí nos hemos reído, nos, nos hemos reído en la Torre de Hércules, o sea que, que, eso, que eso también ha sido muy completo, pero volviendo al tema, efectivamente seguimos eh, teniendo problemas, tenemos que saber cuál es el el modelo de, de turismo que queremos, eh, el modelo de turista que queremos, que no, no queremos una dicotomía eh, ciudadano-turista, como decía ayer, Ando decía esta mañana Antonio Nicolai. Eh, o sea que, bueno, tenemos muchos desafíos de, de, de difícil solución, incluso en nuestra, en nuestra tarea diaria. Hoy se ha hablado de un tema que eh, desde el Ministerio nos parece muy importante, que es el tema de los planes de gestión, porque un, plan, un buen plan de gestión es una herramienta eh, muy efectiva para todo lo que hemos dicho, conservación, divulgación, promoción. Y hay veces eh, que las ciudades, los conjuntos históricos, se resisten a, a hacer ese plan de gestión sin darse cuenta de cuáles son sus bondades. Por ejemplo, es verdad que es muy buen ejemplo el plan de gestión que, eh, que acaban de finalizar en la ciudad de Tarragona, porque eh, ha, ha contemplado todos los puntos, esperamos que sirva de ejemplo para otras ciudades que, que están abordándolo en estos momentos en España, Encima, además, un tema que nos ha citado hoy del, de, del plan de gestión de Tarragona, pero que eh, consideramos importante. Es que no ha sido caro. <ríe> o como vemos, estamos hablando tanto de recursos, han sido capaces de hacer un, un buen plan de gestión sin un, un coste económico excesivamente elevado. Y se ha resaltado una cosa muy importante esta mañana, que… Eh, eh, eh, eh, que es muy, muy diferente un plan de gestión con un plan urbanístico de un, de un casco histórico. O sea, hay ciudades que se contentan con tener un buen plan eh, urbanis, eh, de urbanismo en el casco histórico, pero es algo distinto a tener un buen plan de gestión, es una herramienta distinta. Desde luego, en los dos días se ha hablado mucho de ciudadano, de comunidad, de personas, hoy sobre todo desde, desde Toledo se ha hablado más de personas, que de la, se ha empleado más la palabra persona que ciudadano o, o comunidad, que también está muy bien. Eh, se ha hablado mucho en los dos días de sostenibilidad, que, eh, que tenemos que acotar bastante el concepto para que no nos coma, eh, se empiece a utilizar sostenibilidad, desde un, eh, se empieza a dar un uso indiscriminado esa palabra y, y ese concepto nos coma cuando es tan importante. Y luego eh, también se ha hablado de una cosa muy importante, que es eh, el papel activo que tiene que tener la ciudadanía y la percepción que tiene que tener el ciudadano del patrimonio como algo vivo, como algo que le interesa a él y no como una carga. O sea, vuelvo a insistir, por ejemplo, eh, el, la, la campaña que han hecho en Guimaraes, eh, preguntando qué es patrimonio, el haber implicado a, a, a todos los ciudadanos, eh, francamente, no, nos parece muy positivo y es algo a imitar y que deberíamos hacer eh, en, todos los, eh, en todos los lugares. Eh, es decir, que yo creo que eh, todos los, los debates que se han suscitado en estos dos días, las reflexiones que se han hecho en las ponencias… Yo creo que nos han enriquecido eh, profesionalmente y también personalmente como personas dedicadas al patrimonio, eh, al patrimonio cultural, en este caso al patrimonio mundial. Ahora más, eh, esperemos que haga más eficaz nuestro trabajo e insisto en que luego podremos repasarlo, porque se han dicho tantas cosas y tan importantes, que podremos repasarlo buscando este encuentro en YouTube. Eh, con lo cual, quiero despedirme pues, diciendo que nos volveremos a encontrar eh, en dos años en Portugal, donde celebraremos la novena edición de este encuentro ibérico.